o no yo, Tú supones que nadie, así la puedes encontrar. En dos clics la encuentras. Y también puedes encontrar cómo la usan. Tal vez alguien la usa y le aumenta un, un atributo que tú no le has aumentado. Ni sabías que tiene que poner atributos? Porque tú solo buscas tu error, man. no buscas el error del, del compañero. <risa> y si quieren ver el otro truco, hagan clic ahí. <risa>